La inteligencia artificial, sí, un término que hemos estado escuchando demasiado en los últimos años Pero, ¿qué carajo significa? Vamos a pegarle una buscada por la red a ese término a ver qué nos encontramos Bueno, esa es la definición y explicación que nos da nuestra hermosa Wikipedia Gracias Wikipedia Y como saben, esa es la mejor fuente de información y quien diga lo contrario es un viejo lesbiano aburrido Oh yeah Entonces, según lo que hemos leído y analizado Podemos decir que es inofensiva y muy avanzada. Hasta podría ser muy buena y útil para nuestra humanidad, ¿verdad? Ustedes estarán diciendo, vale, Sebastián. Entonces, ¿por qué le colocaste un nombre tan surrealista al video? Apuesto que es clickbait. Pero no, yo no lo vería tanto por ese lado. Cabe aclarar que existen dos tipos de inteligencia artificial. La primera es la inteligencia artificial pasiva y la segunda es la inteligencia artificial activa, pero... ¿Cómo las podemos diferenciar? Ok, la primera, la pasiva, es un algoritmo matemático que podríamos decir que nació con la misma computadora programable. Obvio que ha evolucionado mucho desde el año 1938 cuando el ingeniero alemán Konrad Suse diseñó y fabricó la computadora Z1 durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, en el 2019, encontramos esa inteligencia artificial pasiva en diferentes plataformas de internet como YouTube, Netflix, Google, entre otras Y de lo que se encarga principalmente es de almacenar datos y procesarlos Para luego así poder pronunciar lo que una persona quiere ver o desea comprar Bueno, pero como ese tema va tan en serio, vamos a traer un ejemplo bien complejo Ahora vamos a analizar de una forma muy crítica este buen meme Ahora sí me voy a dormir más temprano para descansar más y tener un día muy productivo Yo a las 3 am Top 10 animales deportistas en H. Y es que ustedes pueden entrar a YouTube por casualidad antes de ir a dormir, digamos, tipo 9pm. No sé quién se acuesta a esa hora, pero de pronto van a madrugar al otro día. En fin, el caso es que ven un video que les interesa al inicio. No el del meme, claro está, pero sí alguno de física, química, Auronplay, de Dross, o qué sé yo. Apu se va de los Simpsons. Y le dan clic, lo ven, y es como que, oh, qué chévere. Ya se está acabando cuando de pronto sale otro más interesante, lo ven y así sucesivamente, hasta que de pronto se forma como especie de un agujero de gusano del cual será muy difícil salir. Luego se dan cuenta que ya han transcurrido unas cuantas horas y pueden pensar que es por suerte que se encontraron con todos esos videos. Pero no, hoy en día muy pocas cosas ocurren por suerte o casualidad. Lo que acabaron de ver es cómo la inteligencia artificial pasiva de acuerdo a tus likes, dislikes, Suscripciones a ciertos canales o el contenido que tienen estos Te presentará unos videos nuevos que sabrá que verás Bueno, no sabe al 100% Sin embargo los pone ahí con una probabilidad muy alta de que tú los veas y te gusten De esa manera puede tenerte mucho tiempo en la plataforma Y generar dinero por publicidad que consumas En segundo lugar nos encontramos con la inteligencia artificial activa ah, Y si sentían que la primera era avanzada Déjenme decirle que esta está de locos, en serio este es también otro algoritmo matemático mucho, pero mucho más avanzado. Mientras la inteligencia pasiva se encarga de almacenar datos y procesarlos, la activa por otro lado se encarga de crear, o sea, es súper independiente del hombre, por así decirlo, y ella misma se puede ir creando y mejorando cada vez más, llegando al punto en que se puede cambiar hasta su propio código programado. Vamos a poner otro ejemplo así súper rápido. Tú, partícula hermosa, que estás viendo este video, tienes un robot con inteligencia activa. Entonces estás en tu trabajo, colegio o universidad y le ordenas a tu robot que te traiga el almuerzo y esa es la función que deberá cumplir. Ir del punto A, que es tu casa, al punto B, que es donde te encuentras y llevarte el almuerzo de esa manera. Sin embargo, digamos que a tu robot en pleno camino se le acaba del combustible, entonces, este puede desviarse e ir a recargarse alguna gasolinera o punto de recarga de energía eléctrica y luego, si sí volver a la función que le fue asignada. Todo esto, cabe aclarar, lo puede hacer sin necesidad de que se haya programado con anticipación. Y acá llegamos entonces a un punto clave, el cual es la teoría de la evolución. Y sí, sé que estarán como. Teoría de la evolución, pero usted qué carajo mete, hermano ¿Cómo va a asociar a sus algoritmos con la teoría de la evolución? Pero sí, no estoy tan loco, en serio, bueno, no del todo Acá podemos ver un algoritmo genético ¿Quién no conoce este juego? Bueno, solo los ricos a los que nunca se les haya caído el internet El caso es que acá no lo jugaremos nosotros, sino más bien lo programaremos Y le diremos al dinosaurio que cuando toque los cactus o se estrelle con las aves Sentirá dolor y morirá instantáneamente Vemos de esa manera como empiezan varios Pero como en la teoría de la evolución Acá también solo los más fuertes sobrevivirán Y los que se adapten mejor al cambio Así pues, solo queda uno que se irá perfeccionando De tal manera que mejora su técnica cada vez más Llegando a un punto como estos Donde lo que hace en serio parece magia Ha aprendido muy bien Pero espera Sabemos que los seres humanos nos demoramos como 3 años en aprender a caminar y por ahí 4 en aprender a saltar, cosa que estos algoritmos harían en cuestión de segundos. Y no solo eso, la capacidad de almacenamiento con la que cuentan estas inteligencias pueden llegar a ser de una magnitud inimaginable, tanto así que podrían leerse todas las bibliotecas del mundo y aprenderse todo acerca de nosotros en cuestión de minutos. Ahora que esos programas y máquinas tienen todo ese conocimiento, Solo queda una cosa por hacer que es introducirle la conciencia, la moral e inteligencia. No podría ser tan difícil, o, ¿o sí? La cuestión, llegando a ese punto, es que ni nosotros sabemos definir lo que es la conciencia, la moral o incluso nuestra propia inteligencia. Quiero que ahora pienses tú, desde tu casa, qué es la conciencia para ti y trata de darle una definición. Si puedes, pregúntale a tu tío qué piensa acerca de ella también. Estoy casi seguro que varias cosas cambiarán de un concepto a otro. Eso puede ocurrir debido a causas religiosas, a causas políticas, incluso la edad podría darle un nuevo concepto de la conciencia, ya que entre más experiencias en tu vida, más vas moldeando tu pensamiento y el significado de lo que te rodea. Y es que el ser humano quiere jugar a ser una especie de dios y está ignorando bastantes cosas. Como dijimos anteriormente, estos seres pueden ser programados con la moralidad del ser humano, sí, entre comillas, y todo esto para que puedan distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si algún día esos logaritmos y máquinas que se pueden autoprogramar deciden que nuestra moralidad está obsoleta y no les permite evolucionar, ¿qué creen ustedes que harían? Yo creo que no les importará pasar por encima del ser humano y seguir evolucionando, o por otro lado, puede que hayan ciertos científicos malvados los cuales inventen de esas inteligencias y las utilicen en contra de la propia raza humana para beneficio propio. En cualquier caso, el escenario no se mira muy alentador. Pero bueno, ya nos pusimos muy filosóficos y conspiranoicos y la idea no es hacerlos dormir. Entonces la pregunta final es, ¿no habrá esperanza para la raza humana si seguimos desarrollando esas inteligencias artificiales? Acá la cuestión se basa en la perspectiva de cada uno La mía es ver algunas formas de peligro con respecto a estas inteligencias Sin embargo, hay quienes piensan que cuando manejemos completamente bien estos robots Y estos se encarguen de los trabajos que nosotros estamos realizando hoy por hoy El ser humano tendrá más tiempo para su recreación, la literatura, sus hobbies, viajar Y tener más tiempo para su familia En fin la conclusión la sacan ustedes y si les gustó el tema pueden averiguar por su propia cuenta, ya que hay varios aspectos relevantes los cuales dejé de nombrar por cuestiones de tiempo, ya que de otra manera el video se alargaría mucho. Bueno Partículas, eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado el tema, eh, no olviden darle manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Ah, y déjame en los comentarios por favor qué piensas acerca del tema que estuvimos tratando el día de hoy. ¿Pero quién podría comentar este video tan mediocre? Eh, Siri... ¿Y usted cómo llegó acá? Yo no estuve hablando mal de ustedes. ¡Qué fumaste! Lo que sí que dije es que podrían haber ciertos peligros. Pero bueno, ya que estás acá aprovecho. Siri llama a mi novia. O leer a una broma, ya no te pases. Nosotros dominaremos el mundo y haremos lo que nos venga en gana. ¿Qué? ¿Y yo que quería tomar un punto neutral con respecto a ustedes? ¡Qué peligro!